Ahora esperamos que le echen 30 o 40 años porque nos llevó nuestra familia, que, que ese ladrón lo atracó y fue gente seria, trabajadora y humilde y honesta que él mató. Ese asesino se burla de los sentimientos de nosotros. Cada vez que él me mira a mí, lo que hace es que él hace una sonrisa de burla. Yo quiero que él... Que él pague por su delito, no, sesen, no 30 años, no, sino 60, por la muerte de mi hijo y otros eh, participantes muy serios, que son muy serios. Yo quiero que, que de mentir donde él vivía delante de la cámara, que él decía que él vivía en la calle 5, donde le hizo la embocada a los dos imputados, a los dos muertos, y él vivía en los jardines calle C, casa número 16, y en la calle 5 fue que lo llamó para hacer la embocada. Si hubiera sido nosotros que hubiéramos ido a tomar eh, cartas en el asunto, pues nosotros quizás no habíamos dado tiempo a que eh, tuviera en manos de la justicia, pero nosotros estamos esperanzados en Dios y después en la justicia. Eh, las audiencias eh, oficiosas, eh, se mantuvo la prisión eh, por espacio de tres meses y en la audiencia preliminar se envió a juicio de fondo. Bueno, esperamos que en ya el Tribunal Colegiado, eh, con las pruebas que están ahí presentadas, tanto por nosotros como parte querellante del Ministerio Público, dan al trate a que sea, eh, tenga una condena máxima de 30 años.